¿Qué tal amigos el día? Nos encontramos desde la Policía Nacional, lugar donde el teniente coronel Darwin Guevara va a informar acerca del nuevo hecho violento suscitado acá en el sector El Desquite la noche de ayer. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido. Cuéntenos cómo van las investigaciones en torno a este caso. Buenos días, sí, efectivamente la Policía Nacional del Ecuador, el distrito Quevedo, el día de ayer recibimos una alerta de una persona presuntamente fallecida por impactos de arma de fuego en el sector del Desquite. Inmediatamente acudimos hasta el lugar de los hechos, en donde acordamos de escena eh, y verificamos efectivamente el cuerpo de quien en vida se llamó el señor Kevin Josué Vera, un eh, ciudadano de 26 años de edad, el cual había sido víctima eh, de presuntos disparos eh, producidos por arma de fuego. Criminalística, recabó eh, alrededor de siete indicios balísticos de calibre .223, por lo que se presume que esta es una es un arma larga es un fusil con el que quitaron la vida de esta persona. Tienen datos ya de qué fue lo que se originó previo a este hecho violento. Bueno de lo que se conoce el, el señor eh, el señor había se había encontrado al interior de su domicilio al interior de su inmueble. Eh, habría recibido una llamada telefónica y él eh, sale del, de, de su casa Entonces en este momento es aprovechado por las personas que atentaron contra su vida Pues disparándole por varias veces en su cuerpo Coronel, quizás el equipo de Dinasé criminalística al momento de que estaba en este lugar Los agentes investigadores como la policía judicial Tal vez obtuvieron un dato que se rumoraba en este sector ¿no? Que él tendría un hermano gemelo y que podría haber ocurrido tal vez una equivocación bueno, de las entrevistas que se realizó, efectivamente en el lugar de los hechos estuvo el señor padre, el mismo que manifestó que efectivamente tiene un hermano gemelo. Eh, no se conoce relativamente contra quién sería el atentado propiamente, no podría especular respecto al tema, pero sí puede indicar de que la persona que falleció no tenía antecedentes penales ni tenía causas pendientes con la justicia. Okay, gracias, Juanel. ¿Tienen cifras ya de cuántas muertes violentas se registran hasta este momento? Hasta el día de hoy en el distrito Quevedo-Mocache tenemos eh, 88 muertos violentos. 88. ¿Algún llamado para la ciudadanía? Eh, el, el día de ayer también eh, el momento en que se dio este hecho violento, pues efectivamente circularon en redes sociales nuevamente videos de, de otro hecho violento que trataban de confundir a la ciudadanía de que se había producido otro otra muerte violenta en Quevedo lo cual inmediatamente las unidades con el 911 nos activamos, eh, aparentemente decían que eran en la Concagua, verificamos la información, la información era falsa. Entonces, nuevamente un pedido a la ciudadanía de que cualquier información primero tiene que ser verificada, que no compartan eh, de pronto videos o fotos que se viralizan rápidamente y que no están ocurriendo en este distrito, para evitar de que se genere pues, ese pánico del cual la ciudadanía al momento se encuentra. Gracias, coronel. Esa ha sido la información que les podemos llevar desde acá del subcomando del Distrito Quevedo-Mocache con el teniente coronel Darwin Guevara. No olviden seguir nuestras redes sociales y también revisar la información en www.aldía.com.es.